Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy básicamente va a ser eh, este video para invitarlos a participar del de evento que vamos a estar organizando con el señor Kuche. Y que tiene que ver con... vamos a hacer, vamos a hacer un torneo, ¿bien? Eh, este sábado a las 20 horas, este sábado... ¿qué cae? Cae sábado 5, ¿bien? 5 de febrero de 2022 Vamos a estar haciendo un torneito con la gente que se vaya sumando eh, Seguramente lo vamos a estar haciendo en directo, obviamente Y eh, vamos a estar entregando dos Wansu 114 Tier 9 Premium Chino, ¿bien? Así que estén atentos, súmense sábado, agéndenselo a las 20 horas torneito por un wanzu, no, por dos wanzu, Kuche va a entregar el de él y yo voy a entregar el mío, estamos hablando obviamente del tanque, no piensen nada raro, así que tranquilos por ese lado, pero sepan que se pueden ganar dos, ¿ok? Eh, como les dije, la forma en que se va a ganar va a ser un torneo en el cual el que salga campeón del torneo se va a llevar uno de los dos tanques y después con Kuche vamos a elegir, que esto va a ser de manera subjetiva, lo que nosotros entendamos o la persona que nosotros entendamos que fue el mejor, tengo la cámara corrida, ahí va, ahí me gusta, eh, eh, que fue el mejor jugador del torneo. Bien, entonces la primera va a ser totalmente objetiva: que va a ser el que gane el torneo, se lleva un tanque, y la otra va a ser subjetiva según el, el arbitrio que vamos a estar ejerciendo de manera así a, a, a, a, palo, a palo limpio, de manera déspota. Se podría decir eh, tanto Cuche como yo. En el caso de que Cuche y yo no nos pongamos de acuerdo, bien, para ver quién fue el mejor jugador, porque tal vez él dice fue X y yo digo fue. Z bueno entonces entre X y Z van a tener que enfrentarse para luchar por ese tanque bien lo cual va a estar también eh, incluso más divertido todavía porque no es solamente el que gane el torneo digamos por una cuestión de habilidad sino el que nosotros entendamos que colaboró para que el equipo gane colaboró con los compañeros a ver no, no quisimos hacer daño ¿por qué? porque agarro saco por decir algo no sé un pesado y me voy a campear a snipear desde atrás Total, mis compañeros van a estar todos adelante Entonces yo con el pesado hago daños de atrás No, no es lo que queremos, no es lo que planteamos Lo que planteamos es otra cosa Esforzate y ganá por el equipo Ayuda a que el equipo eh, gane la partida colabora con, el, con, con tus compañeros Y de esa forma vamos a poder elegirte como el mejor jugador del torneo Y en base a eso vas a poder luchar o directamente ganártelo, si no hay discrepancia en lo que piensa y lo que pienso yo, ganarte este Wansu 114. Así que, dos Wansu al precio de un solo, de un solo torneo y un solo directo. Así que, bueno, Cuche seguramente va a estar transmitiendo en su, en su canal, y yo voy a estar transmitiendo en el mío, así que pueden sumarse tanto allá... Como acá en el mío no hay ningún tipo de problema Ni inconveniente, así que va a estar bueno Se van a caer la risa en los dos lados Así que no, no pasa nada por eso Así que bueno amigos, nada, cuídense Que tengan un hermoso día Y recuerden, sábado a las 20 No quiero que se cuelguen, quiero que estén ahí Para que se ganen alguno de los dos Wansu 114 Que encima si te toca Y jugaste un buen torneo O saliste campeón, sos un crack Y lo tenés, y si no terminaste la maratón lo tenés igual Así que eso es un golazo Les mando un beso gigante, cuídense eh, picos para todos. Besos. Chau, chau.